Cuando pasó este incidente, Hayato casi quería llorar. Sí. Yo dije muchas veces, no manches, no manches, no manches. Hola. Hola. Vamos. Nice crema. Muy rico el crema. No yeah. hace frío me hace calor, está delicioso con un abriguito. Yeah. Okay. Amigos, buenos, días. ¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja El día de hoy estamos yendo a Nagoya sí. La ciudad principal donde Hayato creció Sí, mi prepa ¿Tu prepa fue sí. allí? Ah, Prepa y universidad Sí, ahora estamos en el camino a un lugar que tenemos que ir hoy Sí, muy importante Hay algo muy importante que tenemos que hacer Sí Ocurrió Uf. algo, un incidente Uh, sí, sí ya les contaremos todo en <risas> el video así que estén atentos <risas> pero hoy vamos a compartirles a mi ciudad natal uh -huh. natal porque siempre yo digo mi ciudad es Nagoya pero la verdad, mi ciudad no es Nagoya. ¿Cerca de Nagoya? La gente de Nagoya, cerca de Nagoya, siempre dicen: Mi ciudad es Nagoya. ¿Por qué? Porque están cerca. Sí, cerca. Pero lo que pasa es que Hayato es de una ciudad muy pequeña. Entonces, todas las ciudades pequeñas que están alrededor de Nagoya dicen que son de Nagoya. Sí. Para más fácil, para que todo el mundo diga: sí. Ah, ya sé de dónde. Okay. Sí. Por eso, mi ciudad no es Nagoya, pero hoy Nagoya. Vamos a recargar las tarjetitas del metro En la maquinita Muy japonés esto okay. Oigan, la primera vez que yo vine a esta estación de metro Vi esto y dije ¿What? O sea, no hay nada romanizado Todo está en japonés Wow Dos minutos para transbordar y lo logramos porque el tren viene tarde. Sí, ya llegó, ya llegó. Amigos, ya llegamos a la estación de Nagoya. Y vamos a ir a comer primero porque tenemos hambre y tenemos ganas de un restaurante que nos gusta mucho que se llama Muji. Y lo estamos buscando ahorita. Estamos un poco perdidos. Hace mucho que no veníamos y hay mucha gente. Mucha mucha gente. Sí. Porque domingo. Ay, sí, con razón. Sí, con razón. Sí, <risa> en mi opinión es mucha gente, pero como que ya no estoy acostumbrada a ver lugares con mucha gente y en Tokio es todavía muchísimas más gente. Tokio, Ay no, en Tokio la verdad me dio miedo. Sí, llegado a muy Qué bueno que no hay mucha gente. Ya quiero comer. Sí. Hay un menú del que puedes elegir, o también hay como una especie de bufete. A mí me gusta mucho pedir bufete. Y les presumo nuestra deliciosa comida: yo pedí el de pollito con arroz de dieta, y ¿Dieta? Hayato pidió puerco sí. con mucho arrocito. Sí. Buen provecho, Hayato. 이야, 멋지다. 기대감. 예, 예. 기다리다. 오케이. 우리는 조금 전에 아크시덴트가 있어서 여기까지 왔어요. 근데 이제 문제는 해결됐어요. 근데. Muy triste, pero muy... Enojado. enojado sorprendido. Pero ya está bien. Cuando pasó este incidente, Hayato casi quería llorar. Sí, sí. Teníamos otro problema. Teníamos muchos problemas en ese momento. Van a escuchar todos los story time una vez que hayamos salido de aquí. Uh -huh. Amigos, todo salió bien, ya Hayato tiene su compu Todo perfecto y ahora vamos a ir a buscar un cafecito para sentarnos a trabajar Y también para contarles el story time de la tragedia que ocurrió con la computadora de Hayato <risa> yeah. Mala suerte Ay, sí, Yo creo que ya acabó eso, espero espero. Ya llegamos a un cafecito yo me pedí un milk tea y Hayak se pidió un chocolatito y pedimos este postrecito de fresa y chocolate. Y ahora sí, listos para chisme. Ya vamos a ver si Este problema fue en el aeropuerto. Sí, en el aeropuerto. 그래서 보러 네. 몇 개나 있었는데. 그래서 너무 많았어. 이제 끝났어요 아, 자 아까. 근데 다시 시작한 거지 사실. 하. Sí, la verdad en el video anterior nosotros les contamos hasta el accidente del coche que la verdad fue muy estresante para nosotros y justo cuando terminamos de grabar eso sucedió que Hayato fuimos a un cafecito para sentarnos a trabajar y abrió su cómplice y estaba chicos destruida o sea, rota la pantalla así que... quebrada y nosotros de qué pasó ¿Qué pasó? La verdad es que en la fecha no nos explicamos cómo se rompió la computadora. Pero la hice en la casa hace minutos, uh -huh. Ajá. pero en el aeropuerto yo vi... ¿Por qué? No sé por qué, Hay no, no, no. mala suerte. No sé... Oh, manches lo curioso aparte de esta racha de mala suerte es que el año pasado justamente en el, el mes de febrero finales de febrero principios de marzo y todo marzo nos pasó una racha igual de mala suerte el año pasado exactamente por las mismas fechas sí. <tose> ¿Netaña? qué? Yo cuando me dijo eso pensé que no aprendía la compu y dije que seguro no tiene pila Pero si tenía pila, tenía rota la pantalla Y creo que cuando no te vas a ir, no te vas a ir Sí ¿Dónde está? Si, si, si, si, si, si Si, Sí, sí, sí. Es que es inexplicable cómo es posible que en tan poco tiempo nos pasen tantas cosas malas Inclusive le contamos toda la historia a la suegra y la suegra fue Tienen que ir a un templo a hacerse una villa O sea, ya nos quería así, con las hierbitas ahí en el templo Y yo creo que sí deberíamos de ir, ¿eh? ¿Dónde cae? ¿Dónde No importa Salió más cara la reparación de la computadora 그래가지고, 펭피코 비행기, 브라니저도 사실, 진짜, 마음이 진짜, 세박. 근데, 일본에 가서 꼭, 순위를 돼. 일본에서 하면 조금 더 안전하고 내 생각에는 조금 더 싸고 빨리 갈 수도 있고 그래서 그때도 또내 목적은 일본에 가는 목적은 이거였어 아라이바라고부터 라코미다, 라파밀리아, 알 파세오는 또 그건 전부 2등 플랜. 나보다 진짜. 진짜 빨리 가야 돼. 빨리 가야 돼. 그래서 나보다 도착하자마자 나는 pero antes de que fueras al Apple Store, fuiste a otras tiendas y salía crisísimo, salía uh -huh. así, un ojo de la cara. Le salía mejor comprarse una computadora nueva. Y estábamos ya así de que no manches, este, vamos a tener que comprar una nueva computadora porque la computadora vieja ya tú es la nueva, la mierda viejita, la sí. de la nueva. Sí. Y ya estábamos de no, o sea, porque a mí es no. a la que me tengo que cambiar de compu, ¿no? Eh? Estábamos súper estresados, pero afortunadamente tenemos un amigo que trabaja en la Apple Store Entonces le, le preguntamos todo por Whatsapp porque él no está en Singapur Y nos de que se rompió la computadora que hacemos todos estresadísimos Y él porque nos dijo vayan a la Apple Store, en la Apple Store les va a salir mucho más barato Pero al final pudimos reparar la compu, ya la tiene él consigo y ya todo está bien Y ahora estamos disfrutando de un tecito en un lindo café y nos vamos a poner a trabajar porque tenemos un montón de trabajo pendiente y no no muy Me a ir a eso. Oh, le presté mi compu pero como ya está viejita. Así que un 사실 조금 전에 우리 키우는 거 거기서 sí. 왜 그냥 휴대폰 안 삼았고 뭐 그런 질문 있었잖아. <laughs>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 hay para el próximo viaje. Yo dije muchas veces, no manches, no manches, no manches, hasta ahora, pero ya. Vamos. La verdad Rayato estaba bien triste, yo nunca lo había visto así de triste. Estaba así como que no sabía qué hacer. Porque tenía mucho cuidado. Ah, ¿con tu computadora? Sí, Ajá. muchísimo. Pero no sé por qué. Sí, la verdad es que, o sea, no es como que la cerró así, O se le cayera, no. nada, o sea, no sabemos. Igual, ya. Sí. Y Hayato y yo somos súper cuidadosos con nuestras cosas, por eso nos duran tanto. Uh -huh. sí. Ya, ya, ya ya ya, ya, contigo, ya, ya. ya está contigo, ya está contigo, todo está bien. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. <ríe> como nuevo. Bien. Yeah. Gracias. Vamos a trabajar a las 5 trabajamos como dos horas sí No oh, quiero ver. Amigos es primavera. Ya ¿Sí? ni siquiera hay arbolitos de cerezo y hace frío mucho frío en Japón mucho, mucho frío. aparte yo veo a la gente que no está así súper abrigada, nosotros andamos con abrigo, bufanda afortunadamente aquí teníamos ropa de invierno porque la verdad es que no trajimos como que ropa muy abrigadora porque pero, vinimos de México bueno sí también porque en México no se ocupa Sí. pero aparte este aquí estaba en Japón sí. y pensamos que ya no iba a ser tanto frío y se vino el frío pero bueno les quería contar que ahorita ya salimos del café y vamos caminando a una zona donde hay como una torre Es una torre de televisión, ¿verdad? ¿Y de, de radio? Mmm, sí, un poquito lejos, pero sí podemos ver Bueno, sí, es Ajá. una torre de televisión Ajá. que es como un lugar muy emblemático de aquí De esta zona que se llama Sakae, que es donde estamos ahorita ah, sí. Y se ve muy bonito, ¿no? Vamos a hacer unas fotos lindas ah, ahí Todo les gusta mucho Don, don, don, don, don, don, Quijote. don, Quijote. En el camino se nos atravesó don, Quijote. Así que vamos a Sí, hay muchas cosas. No, mucho guaje. Hay más que... Ay, vienen a Japón les recomiendo comprar estos. Son unos parches de ojos calientitos que huelen a lavanda y te los pones y te relajan un montón. A mí me gustan mucho. Hay de varios aromas, pero mi favorito es lavanda. Hayato. Sí. Pero no hay tu... Size. Pero es una pijama que puede Es muy grande. No puedes. No puedes. No puedes. Muy gigante, poner, gigante, me bata, gigante. Una bata mm, profa grande. Muy gigante. No puede <ríe> <ríe> Nunca digas que no. Me está escogiendo una. A ver. Esa está bonita. Sí, está bonita. Ay, nunca. No, no, no, qué opta. ¿Qué? Amigos, estamos entre la de Cina Monroe o la de My Melody. ¿Cuál crees que me guste más a mí? Vamos a ver qué también me conoces. No, esto, Betania. Sí, quiero My Melody, por favor. Esta. Gracias, esposo. Amigos, ya llegamos. Esta es la torre que les digo que es muy famosa esta zona de Sakae. Este de hecho es como un nuevo complejo de cafeterías y restaurantes que uh -huh. no existía. Es nuevo para nosotros. Sí. Y vamos a curiosidad. Otro, ah, torre. Torre. Te otro lado de la torre. Muy difícil, L-A-R. Otro lado de la torre. Muy elegante. Muy... Muy cita. Cita. cita. Tengamos una cita. Bastante. Oh. Yeah. Qué bonito el <ríe> <la> atardecer. <ríe> Son de ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Perdón! Después de un estresante y triste momento con la computadora de Hayato, sí. ahora podemos relajarnos y disfrutar de yeah. la belleza de Nagoya. Yeah. Sí, ya está feliz. Sí. Ya trabajó en su compu como tres horas. Sí. Muy caro, pero sí, está Valió bien. Valió la pena, porque es tu instrumento de trabajo, así que está bien. Mi computadora Ajá. y mi cabeza, Ajá. corte de cabeza. ¡Corte de cabello! ¡Cabello! ¡Cabeza! Son muy caros. Perdón, Tania. Está bien, no lo vuelvas a hacer. Cuida mucho tu computadora, por favor. Sí, está bien. <risa> Llegamos a casa. Ahí está muy oscuro! ¡No! Gato. No, gracias, gracias. Amigos, les presumo mis compritas del Don Quijote. Elegí esta de My Melody, esta será mi nueva pijama. También compramos un imán de Japón porque no tenemos uno para nuestra colección de imanes en el refri. Y también estos particitos de ojos que les recomendé. Yay! Amigos, y ya regresamos a casa de los suegros. La verdad, me divertí mucho. Sí. Este, Nagoya sigue muy bonito, como siempre. Pero ya tengo miedo a abrir mi computadora y cerrar mi computadora. Si lo haces con cuidado, no va a pasar nada. Así que cuidado. Cuida. Cuidado mucho, todos. Sí. Cuiden sus cositas. Hoy vi en TikTok o en Instagram un reel un video que decía de que si ya lo tienes cuidarlo o sea tus cosas sí es muy importante así que hay que cuidar las cositas sí, sí. pero este viaje ya va a mejorar espero espero que sí sí sí, sí. ya no va a haber más sorpresas sí. todo va a salir bien sí. vamos a poder pasear sí. vas a poder comer a gusto yeah. El pobrecito ni comía a gusto pensando en su computadora. Ya ven que él venía emocionado por la comida. Pues sí, nada. Sí, ya tranquilo con mi comida de mi mamá. Ah, sí, sí. Y vaya que la suegra nos ha consentido con su comida. ¿eh? Todo muy delicioso. Sí, yeah. sí. gracias.